un <risa> Ese es delicadito, si te caes ya. No, no me Se hasta Cuidado, esa botella también tiene una vida. <risa> <risa> Muy tarde, tío. Ay, no, tío sí buenos, buenos días a estar o buenas tardes. Buenos, tarde, buenos días, ya. buenos días. Sí. ¿Tú ¿Tú animándose. ¿Tú animándose para traer la vaca de Cayo Jay, Chuchumarca. Así es, ahorita va a venir la vaca. Ya, tío. Salud. Con tal que lleguen las vacas, ¿eh? ahorita va a llegar, ahorita va a llegar, están está yendo los... Sí, si no Uy, llegan las vacas, los, y yo no sé qué van a marcar, ¿eh? Ah? Los guianos están yendo. Aquí marquemos a, a Ma, Ma, este pealmongo, pealmongo. En el final ya <risa> nos <Ay, ay, ay>. marcamos si no trae la <risa> vaca. ¡Ay, ay, ay! No vamos a vamos eso, mamá. Sí, mamá. vamos no a sí, mamá. No casa, ¡Hola, la había. Bueno, sí. No la había. No la había. ¡Hola! ¡Hola, ¡Hola, la No No <�asura Shaft> You're gracias. Chichi, Separa para guicho. <ríe> Ay Will, pero ahí está. <ríe> ¿Dónde está la otra loquita? Ah, ahí está. está. Mirando abajo. Atirá a, a fugar también. Ay cultiún, guñero. <ríe> Corralman. Corralman. Corralman. Ajá, janeiman, ganaron, janeiman, ganaron. Ganaron. Ganaron. ganaron. Para arriba les va a ganar, ¿ah? ¿eh? Vaya. Ah, ¿Para ya? ¿Para ya? Gotitas, ¿no? que este papá! Gracias, saludos, por Saluda, papá. Ay, ¡Tío! ¡Gracias, papá! ¡Eh, que que es para que pasen las vacas de maquetas, ¿sabes? ¡Sí! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo Toto Chichiclop! ¡Riquísimo Toto Chichiclop! ¡Riquísimo! Gracias, Kiki. Ciro, papi, vem, vem, vem, vem. Chicha en poto. <S shepherden> Chichita <risos> en poto es bueno, rico. Cichita en poto, ¿eh? ¿Qué en poto? Chicha en Aputa, bueno. viene, viene. Así toditos vamos a ayudarle a Vicky, no va a escapar. ¡Vamos! Aguanta, aguanta, aguanta paso, paso, paso, paso, paso, paso, Chichapé. Canten chicos, chicha pe. Tienes que sacar el arpa. Más tarde, estaba encantado, el cantante. Tiene que salir el arpa pe para cantar aquí. Ella ahí adre el toro. Ya ah. ¿Cuántas ¿Qué ¿Qué es casas es aquí? Yo ni tendría que cara mano. para venir. Mejor no vendría. Juchichimo, juchichimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ellos saben cantar. estaba cansado. Con suerte. ¿Cómo tu tu caballito! ¡Jonathan! que qué es Cantan de esa por gusto. No, pues Cantan con Capela, ¿no? <ríe> Uh, <ginois> la tomando todo para empezar. Para, para empezar. a las a sus chicas, que más almorzando. Para que empiecen a tumbar. Y después cantar. Sí. A todas las vaquillas que hay aquí. No, soltera, oh, soltera ya está. <g castle> Para que empiecen, ¿eh? Ya lo voy a grabar, lo voy a grabar. Están almorzando. Sopita de mote. vestido estilo paico, ¿no? Chagrechejo. Mocochap. ¿Cómo? ¿No? Ahorita la gente está almorzando para que empiecen con fuerza a poner sus aretes, eh, su marca a los toros bravos que acaban de bajar de Naburjo. Cachojasa. Y una mitad nomás creo que ha llegado también. Lo resto ha quedado. Ya será para el año, Saludos. Buenas tardes, acá almorzando su herranza de la familia, guamaní, este guamaní y picha también, también, ¿no? Tía? Chajarachejo, ¿no? Chajarachejo. Chajarachejo. Gracias, tío. Buenas tardes. Mi salud para mi familia en club que tengo Lima. Y tanto mis familias. La herranza de mi hermana Mauricio y mi primo Wilmer Picho. Gracias. Gracias. Mario. Los arreadores. O los glaciadores. Glaciadores, ¿no? Ah, ya, glaciadores. Julio está sirviendo. Tía, buenas tardes. Piña, buenas tardes. Buenas tardes. Piña vaca, tía. Piña vaca, con la de casa. No, no, no. No, no, no, no. No, a la Muy bien, aquí Nata. tía ya. que. mamá. que Tía. Hola, mamá. Repartiendo, repartiendo la porción. Repartiendo el pollo. Lo que le ha traído la tía Giovanna. Sí, sí, Me ha dado el pollito. A toda la familia voy a compartir. Es como guay patiza ¿no, tía? Uh, guay patiza. Se llama Lázaro Bracito. Ah. O entrego. Entrego, creo de que todos es. todos que prueben. <risa> <El mirajito>. Claro. Voy a ver, ¿dónde está tu porción? Invita, invita. Ya parte de tu también se Por eso, va a partir pecho. y nos pillar pecho mañana. Ajá. Está. está en la hora de almuerzo a encierrarse. Las chicas a cantar después, ¿ah? ¿eh? Tío Wilman. ¿Qué es, tío? Un asadito. Un asadito de... de ternera. ternera... ¿Tierna o viejita? No, no, es soltera, soltera. Ah, soltera. Ah, soltera, soltera. <risa> soltera, soltera. Soltera, <risa> soltera. Estamos en Pedro Rico, la comida. Estamos el almuerzo del mundo. Estamos allá. mujo. todo soltero. ¿Ya somos purito arriba, verdad? Sí, arriba. Hanan, ¿a? Pijini, qué más. Somos barrio arriba, o Anan. ¿Cómo se dice, tío? Estamos en Chajarateo. El día 24 de junio estamos en Chajarateo. Uy, Wilma, tú eres barrio de Guaynay, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. De Chajaratea, de Juntuyo, esta la pelatía de Uvana. Guarque de patina, guarque de patina, es por si acaso. Esos toros solteros estamos comiendo.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 ¡Alto! ¡Alto! <tose> Sí, Ni lo. ¿Cómo que bajaron el peso? Sí. Ah, tío. ¿Qué plese? buenas tardes. Es llegar la vaca tío. No podemos, no podemos traer, hermano. Ya jaja, más Ay, me eché de me Sí, después fue, tío. Este que que ¿Qué cosa está cayendo? Está, se ha caído. ¿Tu celular? Pues con de tres puta madre. ¡Brasilio! ¡Añado, picante! ¡Ah, ¡Ah, ¡Gracias! Hoy día también es su día de San Juancito. ya! tú paso a a a a a a a a Pipara, pipara, pipara, pipara, pipara, ya pipara, pipara, pipara, nada Picado, no, papi, falta papi. Pablo, ¿qué falta pasando? ¿Qué papi? Eh, ¿Qué no, Sí, está por mientras, tío. Chirej, por mientras, dale eso. dale por mientras, tío. Después. Tío, te no me voy a ir ya. ¿No? Voy a la tinta, ¿eh? va a a hacer con las manos. ¿Qué va a más? que a tío. Guillermo. tío, van a calentar, el... van a calentar o cómo se dice, tío. Ahí vamos Papi, a hacer más ¿Qué ¿Qué ¿Qué es no ¿Qué ¿Verdad? Eh? Este es mi... tengo Este ah, -e -e ah, Tengo has, -e <laughs> es ¿A ¿Qué ¿Qué Tengo hay. tremendo! Ahí está. ahí está está bien está bien ane llama llame ane llama llame ah la mierda hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy ajá cariá bueno amigo está mal ah pero es este cómo se llama o. va a haber algo problema mami así ah, tío va a haber problema tú crees tío ¿Para? sí para eso es sí eso es eso. urjo chupiña era como no allí urjo para qué aire ha dado, creo que aire le he ha hecho prender, ¿no, tío? Ya lo Ya. Yeah. la hierba y mierda, mira, ¿sabes cómo se hace? Ah, sí. ¿Rapidito, no? Rapidito. Bueno, <risa> tío, ¿qué haces? Tío, que ya. Es para eso esa hueva, mira. El rapito mm. prendió como vela todavía. ¿Ah, sí? No creo. Sí, no. Pero mira cómo se ha migrido. Para la oh. familia, no sé, para, para algo, esa hueva. Puede ser chao tío. Oh, oh. Le falta más. Le falta más... Eh, ah. va a tener ¿Cómo está? Sin caer. Ah. Pues velita, ¿no? Mira. ¿Tú no eres carajo y no No. No. No. No. No. No. No. No. No. ¡Vaya tía! ¡Vaya tía! ¡Vaya tía! ¡Vaya tía! tío! tía! tío. ¿Estás con tu lazo? Gracias a Mucha de ¡Ay! ¡Qué buena vida de los lazos! Más. ¿Te cuidas ¡Más! toro? ¡Más! ¡Máquina, buen trabajo! ¡Máquina, buen trabajo! ¡Máquina, a trabajo! ¡Máquina, ¡Adi, vas a vaya! ¡Adi, vaya! ¡Adi, vaya! ¡Adi, vaya! ¡Adi, vaya! ¡Adi, Está ¡Adi, vaya! ¡Adi, vaya! ¡Adi, vaya! ayúdanos que no va a poner todo el mundo a salir de ahí subía vale tengan ayuda ahí vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos me vamos vamos vamos vamos que vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos paso a paso paso a paso vamos Reserva. Siempre tiene que haber un me lo ¡Pastor! ¡Víctora, <risa> la verdad,